Les voy a enseñar a hacer un manual machine. La verdad es que no tiene mucha ciencia. Eh, lo que más vamos a ver es el diseño que yo creo que es eficiente, liviano y resistente. Todo este proyecto se puede hacer con un serrucho, pero tengo otras herramientas disponibles porque es mi hobby, así que al desorden. Aspectos importantes para que esto se vea bonito y sea funcional. La cola tiene que sobresalir un poco para atajarte cuando te vas para atrás. La rueda delantera ojalá siga apoyada arriba de la tabla para que la bicicleta esté nivelada. Y sobre la resistencia, esto ha funcionado tan bien que no veo la necesidad de reforzarlo. Así que nos vamos a focalizar en este diseño. Para eso lo primero que tengo que hacer es rescatar este pedazo de tabla. En esta tabla quiero que entre cualquier bicicleta. Así que voy a tomar como referencia la FUS, que es la bicicleta más larga que existe. De extremo de rueda a extremo de rueda tenemos 2 metros. Así que ese va a ser el largo de nuestra tabla. No es necesario que esta pieza sobresalga un montón, la FUS también es 27.5, así que 45 centímetros creo que va a ser suficiente. <risa> tenemos la base, tenemos el soporte vertical, en este diseño dejé 24 centímetros extra, funciona muy bien, no sobresale mucho, vamos a hacer algo parecido acá. Uh, si se pueden fijar, esta tabla está así, así que para que se apoye más estable la vamos a usar así, cuando trabajas solo las prensas son tremendamente útiles, se ve más o menos <ríe> chueco, estoy un poco corrido, así que se acabó la amabilidad, todo este proceso no es tan difícil pero estoy trabajando en una tabla que está, mira la torcida que está, qué bueno que te encontré pronto Ah, ok, la tabla se dio porque se fisuró, esta pieza la va a mantener unida, así que no lo veo como un problema. Elegí las peores maderas que pueden elegir para hacer un manual machine, así que esto es lo peor que se podría poner. Créanlo o no, tenemos la primera parte hecha. Ahora nos faltan los laterales, que son estos. Para eso voy a reciclar madera. Esta tabla la voy a partir en dos. Y para el soporte bajo vamos a ocupar estos dos pedazos de madera que tengo de sobra. Hola GoPro es lo peor para mostrar en cuadros porque se debe ver todo redondo. Ya, en fin, no me voy a dar muchas vueltas con esto porque lo primero que quiero hacer es... cortar un ángulo de 45 grados de verdad. Presentarlo encuadrar y después marcar Algo especial que tiene este manual machine es que se adapta a casi todas las bicicletas así que voy a hacer exactamente la misma medida 5,6 ¿Esto tiene 5,6? No Ok, voy a partir esta pieza en dos y esta pieza va a ser mi espaciador Ese espaciador facilitó mi trabajo un montón Lo voy a centrar al ojímetro pero lo más importante es que la rueda quede totalmente vertical para así poder equilibrarnos bien se ve bien, pero para afinar detalles voy a poner un perno en cada, en cada anclaje y así nos va a dar la posibilidad de poder tunearlo lo mejor posible lo que voy a hacer ahora es subir una bicicleta y voy a afinar los detalles para que quede vertical vamos no, no, fus. no me dejes Ridículo. parece que mis espaciadores no fueron lo máximo Pensé que iba a ser el primer intento. ¡Nada! Ya. La bicicleta se ve parejita. No la veo que esté ladeada hacia ningún costado. Pero la rueda está ultra apretada. Voy a probar soltando estos dos pernos y ver si es que deja entrar mejor la rueda. En caso de que sea así, pongo los otros dos pernos y estoy listo. Esperemos que sea tan bonito como suena. ¿Se dio? No se dio. Ahí lo saltó un montón Esto no es un trabajo de precisión pero tiene que ser funcional Cosas que me hacen pensar que la bicicleta está bien alineada Primero es que la rueda delantera está casi en el centro Así que eso es bueno La bicicleta es capaz de sostenerse eh, de pie Si la miramos de atrás se ve más o menos vertical Lo que quiero hacer es fijar definitivo los soportes de abajo. Contra el neumático se ve la bicicleta voy a poner los estabilizadores de los costados y con eso estaríamos más o menos listos vamos a probar una técnica distinta un soporte por cada lado estos los vamos a apretar contra el neumático no muy apretado porque si no la rueda no va a entrar nunca más y ahora los vamos a pernar una escuadra como esta puede facilitar las cosas bastante mide más o menos el centro de donde quieres perforar de aquí, hasta acá Y rellenamos todo eso Esos son mis puntos para perforar esta tabla Y voy a hacer lo mismo con la otra Voy a hacer exactamente lo mismo con el lado de abajo Ya. Si el sistema quedó hecho a medida Las calugas van a sobresalir Para eso después hay que lijar este borde y voy a terminar de apernar los soportes de abajo ya para los conocedores de manual machines saben que falta algo, falta el tope Está empezando a hacer un calor, weón. Está todo dicho, tenemos un manual machine totalmente operativo. La construcción de este no fue lo más bonito del mundo, básicamente porque las maderas estaban todas lados. Y se acabó la batería de la BuPro. Mi error, hoy día no la cargué y la ocupé ayer. Podría lijar todo, podría... Podría ponerle una forma más redonda aquí, lijar acá, darle una forma bonita aquí Pero todas esas cosas ya las hice con este Le di forma a los extremos Estas puntas son tremendamente peligrosas cuando uno eyecta Así que las corté y lijé lo que quedaba La parte de adelante también está bien enchulada En la fabricación de este manual machine trabajé con una tabla que está torcida Pero bastante más derecha y bastante más trabajable que eso no creo que le siga metiendo mucho tiempo la maquinita, eh, por lo menos no por hoy día Pero les quiero dar algunas consideraciones cuando armen la suya No es necesario ocupar estos camotes gigantes Estos son 2x4 Esas maderas están completamente sobredimensionadas para hacer este juguetito Otra cosa que no recomiendo hacer No le pongas un estabilizador gigante Quiero ser súper buena onda para decir esto, pero es la peor idea que he visto en el mundo Si tienes este estabilizador puesto eh, y te vas para el costado y no sueltas la bicicleta Cosa que he visto a mucha gente hacer Dile adiós a tu rueda trasera Si en cambio no le pones ni un soporte y lo dejas como un esquí Te vas a caer hacia el costado, que es normal, hay que sacar equilibrio para subirse a esta cosa Pero no va a destruir tu rueda trasera, simplemente te vas a ir de lado Irse para el costado es bastante más económico que destruir tu rueda Si me preguntan, ¿este ancho funciona perfecto? Oh, está tan doblado que no puedo agarrarla Estos son 19, 19 centímetros La estabilidad de ese manual machine está de sobra para practicar manual El primer diseño que hice tenía 23 centímetros de ancho Es muchísimo más estable, pero si está en una superficie plana no vale la pena mucho más que ese ya estás forzando tu rueda trasera al punto que puede llegar a destruirla. La mayoría de las personas que hacen manual machine lo hacen de 2x, 2x4, 2x6. Hay, hay unos... ¿Para tanto? Esta estructura la han ocupado decenas de personas. La unión es tan perfecta. No se ha despegado absolutamente nada. Los tornillos siguen ahí. Y lo que quiero decirles con todo eso es que una tabla de una pulgada por tanto, incluso cepillada, funciona y no necesita mucha más resistencia, así que si quieres hacerlo más pesado, si quieres hacerlo más estable despídete de tu rueda trasera y prepárate para transportarlo ¡Mantenlo simple! Un detalle más He visto personas que para no irse para atrás le ponen una cámara a la rueda delantera Mi sincera opinión, ya hiciste una máquina para que aprender a hacer manual sea fácil por lo menos aprende a salirte de la bicicleta para atrás, porque cuando te pases la vida real lo vaya a valorar. Si tienes una cámara que te asujete todo el rato, ya es como tremendamente cómodo. Uh, uh, ¿Nuevo video de Ayane Tirando Duroshiles? Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí, estaba practicando manual. No es necesario hacer el tablón completo, se puede cortar por ahí. La bicicleta no te ha quedado nivelada, pero va a funcionar igual y podrías tener un mini manual machine lo mejor para ocupar esta maquinita es sacar la cadena de la bicicleta porque cuando haces presión en el pedal la punta se levanta y eso en la vida real no existe el freno no tiene el mismo efecto cuando haces manual tú frenas y la punta baja en la manual machine tú frenas y la bicicleta se queda quieta otro punto a tener en consideración es la pata de cambio no quieres que tope con este diseño la mayoría de las patas de cambio no tienen problema pero hay algunas que sí. Si aparecen estas marcas, ten mucho cuidado. Si te da problema, puedes hacer un corte acá para mantenerte en el lado seguro. Así que creo que esos son todos los tips que tengo para decir de esta máquina después de haberlo ocupado bastante. La primera vez que la vi la encontré una ridiculez, pero la fabriqué y empecé a darme cuenta de que servía de algo. Me enseñó esta técnica, me ayudó con un par de tutoriales. Así que estoy bien contento de haberlo intentado. Y si quieren ver un tutorial que les puede explicar toda la ciencia detrás del manual eh, ocupando esta maquinita, lo pueden ver por acá. Si te gustó el video, dame un like. Si tienes algún amigo que le puedan interesar las manual machine o cómo fabricarlas o algunos consejos para, para que no se arme un bloque y se arme una manual machine que funcione de verdad, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!